Bueno, 3, 2, 1, a ver qué muere. Se murieron toditos. Me jodas. Se, se murieron toditos. No puedo. Bueno, voy a entrar yo, voy a entrar yo, voy a entrar yo. Mátame, mátame. Me mató. No, mataron a Carmen, mataron a Carmen. ¿Qué les pasa? Hola, gente de YouTube, soy Scar, y el día de hoy vamos no, o a estar en el mapa de torturas. Sí, en el, mapa de, en el mapa de torturas. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues, que se imaginan? Pues, vamos a un mapa de torturas, ¿qué hacemos? no? Ni modo a jugar, no a torturar. Que suena raro, pero van a ver que va a ser divertido, no sé, no sé cómo decirles bien. Pues bueno, vamos a probar. De primeras, esta. Pero. Eh, quítate vos. A un Carmen, pues, a un Carmen. Hola, Carmen. Me puedes a perdonar por lo que voy a hacer. Vamos a ponerlo aquí dentro. No entra. No entras, Carmen. Bueno, ya entró. Para nada tuve que matarlo. Aquí está. Bueno, a irle a coger. Uy, cómo va ese Carmen. Le cortamos. Le cortamos. Uy, se dio un salto ahí. Se quedó atascado. Le aplastamos. No, lo hice mal. De la plaza aplasta. plaza. Ya casi lo logro. Bueno, lo, lo logré más bien. Y acá? es acá. Quizá el Carmen acá atrapado. Aplasto. Lo vuelvo a aplastar. Y para el toque final, lo vuelvo a aplastar. Y aquí tenemos. Sopa de Carmen. Sopa de Carmen. Ahí va, se está cocinando. Bueno, la siguiente que vamos a probar va a ser esta. Y como es este man, pues. Como se acaba de dar cuenta, le acabo de pegar re bien esa bala. Así que. Por eso A un Bendy A, un Bendy, a un Bendy Vamos a poner A un Bendy Y al lado de ese Bendy Vamos a estar Otro Bendy Pero a ser satánico Van a morir juntos los dos Bendy bueno Y Bendy malo Van a morir juntos Y pues No sé qué le pasó a este puño Se quedó acá atorado ¿No? bueno se murieron no sé por qué el puño se quedó atorado. pero bueno igual se murieron y vámonos por esta ocasión vamos a probar esta de aquí vale y abrir esto voy a poner un belly técnico, un buen bendy y lo voy a poner un iron man y un iron patriot al lado de esos va a poner una una granny y una eslambina la granny se ve returbia también voy a poner a la Miku chiquita y a la Miku grande ahí están y el último que va a hacer para rematar Carmen pues bueno, vamos a comenzar en 3, 2, 1, ya. No, pues se me está re contra mí la la PC. Y sus están ahí volando. Están volando por la vida. A ver si a se detienen. Se van a detener nunca. No se van a detener nunca, deténganse ya. Ya se, tuvieron. Miren esta Miku. Miren acá la y el Bendy y el Iron Patriot Y el Iron Man acá Aquí está el Karma, no Karma Aquí está el Bendy Otro, el Bendy bueno y la mini Bueno, aquí va a ser algo especial ¿Por qué especial? Porque en la de aquí Lo que voy a poner No, lo, lo, lo, lo que lo que aquí no, no, no, no va a ser un NPC común Va a ser, van a ser animatrónicos vale ahí, están ahí está temblando ese tiene calambres poner a la chica oh, el foxy Freddy y a Golden Freddy hay que ver si esta máquina no los puede matar a todos así que a la una a las dos y a las tres no mueren genial no como, como como acaban de ver los estaba matando desaparecieron a ver uy se volvió Freddy se murió Freddy Bueno, como, acaban, como acabamos de ver que se murió ese Freddy Vamos a ver si puede matar a todos los animatrónicos Ahí está Bonnie Chica Foxy Freddy, que ya se murió Lo voy a poner bien No lo puedo mover Animado Bueno, igual un Freddy Que ya también lo puse mal Bueno, 3, 2, 1 A ver qué muere se murieron toditos. Mejor. Se, se murieron toditos. No puedo. Bueno, voy a entrar yo. Voy a entrar yo, voy a entrar yo. Mátame, mátame. Me mató. No, mataron a Karma, mataron a Karma. ¿Qué les pasa? Y, y pues bueno, para terminar el video, vamos a entrar a esta. Aquí vamos a poner a toditos. Les quité lo de pensar para que no nos... Para que no estén moviendo. Eh. Ya tenemos a todos los NPCs del mundo. Y deberían... Deberían morirse. La... Deberían morirse. Hay que ver. La granny se me ha bugueado. Pero hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Pues bueno. está muriendo. Están muriendo todos. Se le salió la cabeza a la granny. Se le salió la cabeza a la granny. Se le salió la cabeza Ahí tenemos la casa de Granny Se murió Freddy Chica, me morí yo Y de aquí, y de aquí no pasan Yo creo que voy a, que voy a, que voy a quitar los, los Ah, De, de aquí no, no están pasando ¿Será que Bonnie es muy fuerte? ¿Será que Bonnie es muy fuerte? Ya, denle Denle Golden Freddy Les doy dos ayudaditas Dos, ya Deberían poder Deben poder Una bala, dos balas, tres balas, cuatro, dos balas, cinco balas Una Una bala Y una última bala Aún así no pueden Otra bala Tal o sea, parece que quieren Tal o sea, parece que quieren esto Ya al fin ya se murieron todos Al fin Miren que está Golden Freddy El, La Miku chiquita El Iron Man El Baldi La Miku La Granny Que a la Granny se, se le salió la cabeza A la Granny se le salió la cabeza Al Bendy A la Slendrina Y por último al Iron Patriot pues bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si quieren, otra parte en Gemod, Otra parte en gmod de cualquier mapa que ustedes me pidan. O si quieren que tortura más personajes. No solo, no todos. Si quieren, me descargo más mods. Y jugamos con otros personajes. Y yo me, yo me despido aquí. Soy, soy Scar. Y le corté la cabeza. Miren, aquí está la casa de la Granny. Aquí está su cabeza. Lo, lo va a tirar. Cayó mal. ¿Y la casa? Creo que se cayó. Bueno, y pues bueno, gente. Si quieren que siga probando este mapa, que pruebe las siguientes que no probé, pues denle like. Así voy a saber si les gustó o no. Y pues bueno, se aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.